Muy buenas y bienvenidos a este Last of Us. Seguimos con donde nos quedamos en este capítulo de eh, Atrás del Muro. Y bueno, vamos a continuar a ver qué tal se nos da, ¿vale? A ver qué cosas tenemos que hacer y qué tal se nos da. y mm -hmm. No pasa nada, porque de he hecho... Eso espero. Otra forma así de dar... Regresemos a la ciudad. Aquí tengo... botiquín vida. Abramos. Bala de pistola. Yo no sé si posaría aquí por la ventana. No. No, no, no ¿Cómo recargo? Vale, Tengo que salir de aquí Voy a buscar bien a ver si hay Algo por las oficinas O hay que salir de aquí Pues yo creo que sí Vale Bueno, hay que salir, hay que subir hay una escalera Ahí se puede entrar Carillas fuera. Ah, aire fresco. Eso es lo que me encanta del exterior. Odio el olor a la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. Vale, tengo que. Tenemos que ir por aquí. Por aquí. la entrada. Siempre investigo a ver si hay algo. A ver, si aquí hay algo. Vale, aquí no hay nada. Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. Vale, vamos a subirnos. Ese es. Aquí fuera la linterna, no hace falta. Vale. Vale, creo que ahora... Hay que correr. Tablón, cual tablón. ¿Me pasas ese tablón? Okay. Vale, vale. Venga, que me voy la de la aplicación es que puedes interactuar con todo, ¿eh? Estás. Aquí vale. A ver. Pesa un poco. Creo que puedo con él. Vale. Hostia, ¿Cómo subimos? Vamos, sube, sigamos. Qué mandona. Ya estamos cerca, oh, Dios, creo que la leo. Me he caído. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí Despejado, venga Ciérrala Vale, sí hay que estar con linterna. Entonces, balas, la necesitarás. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. que tienes mercancía ahora no está bien ahora no vale vale puedo hacerlo vale vamos a continuar por aquí parece que unos soldados nos están en nos quieren buscar tenemos que hacer que no nos vean Vamos por aquí Vamos. Lo tocas, lo compras Tess, cuánto tiempo Ya nunca vienes de visita me ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? Es mejor que te cubra dale bien, tío. Venga, dalo todo Pero ven, Eso es dale, tío. Vaya, tío. Vamos, machácalo no desperdicies mi dinero, cabrón, patético Cuidado, tío No dejes que te engañe Píntalo, más fuerte Vamos, machácalo ¿A dónde crees que vas? Malik, vuelves Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos Venga ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes ¿Qué quieres? La cosa es siempre investigar, investigar, investigar. A ver si se ve algo. No, vamos a seguir por aquí. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Le doy como unas tarjetas a los. a la gente para que me diga dónde están. Qué curioso. Unas tarjetas. Que es como si fuera dinero, ¿no? Al fin y al cabo, pero es curioso.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 ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. Yo te cubro. Dales duro. Ok. Vamos a darle duro. Uf. Ahí está. Rock and roll. a él. Oh, puta. Pillado ahí vale eso es Vamos a coger munición pero no tienen munición A ver coño ha sacado a todos esos tipos? Vamos a ver Otra cosa no pero Robert sabe firmar cheques en blanco <ríe> firmar cheques en blanco Estás, tío. Habrá ido adentro, digo, joder. A ver. Vale. Dame la mano. Por aquí, Joel. Ok. Más hombres de Robert. Mierda. cómo sabes que Los veo? Bien. Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No, no teníamos opción. Dispersémonos sí, sí, y asegurémonos sí, de que no hay nadie por aquí. Sigilo está genial Está muy bien el sigilo Vale, que tenía munición Esos. Vale, aquí también tengo Creo que hay que entrar aquí. Quería estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de. ¿Qué hay que hacer? Sí, los pusieron en fila contra la pared y van, van, van, los ejecutaron a todos. Joder. Sí, eso es lo que pasa con la gente. Están aplastándolos con la gente. Tengo un familiar dentro. ¿En serio? Buenísima, ahí, ¿eh? muy buena. Dios. Madre mía. Este no tiene munición. ¿no? Ah, la llave, genial. Esa llave va a venir bien. A ver. Sí. Por almacén. Ok. En el sur. Los están mm. por... Echemos otro vistazo y luego nos vamos. Se acerca el toque de queda. Y hey Robert, ¿con quién abrazamiento pulsando L2? Y, es como para estar solo? ¿Y yo qué coño sé? ya se nos algo con los otros. Vale. Bargajo, eh. Perfecto. Vale, sí, no tendré la misma botella, ¿no? No. Estoy a cuidado. Oh, sí, sí, sí. Se mueva! ¿Dónde está? No le veo... ¡Ah, oh, sí! ¡Tírala! Espera. Tírala ahí. Ahí, va, ahí va Ahí va Ahí está Con munición Mírale. A mí Cúrate bien. Gracias. Vale, a cerrarle Deberíamos haber traído a más gente Tan solo nos ralentizaría Redos arriba, siempre se me olvida, eh. Vamos, los muelles están. Los muelles. Uh, qué bueno. Con la botella. Qué bien con la botellita. ¿Dónde ha sido? Tío. Vale, es pues por aquí. Por aquí Lleno yeah, ¿Dónde no está, jodido? ¿Dónde ¿No estás? Sí, si yo. Hola, tía, es que está escabola, que ¿Dónde está? A ver si es que tengo que bajar Espera aquí. Ah, vale, sí Sobre el cuerda Allí Vente. abriendo Ahí está. A Que no le buscaba <risa> que no le buscaba la mecánica. Ahí está. Tengo una botella. Sí. Genial. Acabemos con esto. Y dice comata sigilo, ten en cuenta, no me voy a timbarlo. No sé quién queda que nos pueda vender material. Nos supongo que por eso aceptamos estos trabajos de construcción. Es que no tengo un enemigo cauto. Dijo que esto toda esta asunto. He he oído algo. ¡Cuidado! ¡Qué los es que de el efecto. Ahí está! ¡Muy buena! Cuidado. ¿Dónde está este chico? ¡Claro! está. Se ha metido dentro ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, correr. Solo queremos hablar, Robert No tenemos nada de qué hablar, cojones Baja el arma Que ostén! ¡Está huyendo! ¡Hostias! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! Así lo teníamos. ¿Pero para dónde? Vamos. Hola, Robe. ¿Tes? Joel. Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas, ¿nos quieres decir dónde están? Ahí, ahí Sí, claro, pero... Es complicado ¿Vale? Mirad, vale, escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! para ¡Ah!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 No puedo. Tan solo danme un par de... ¡Ah! joder! Dios. ¿Quién tiene nuestras armas? Los Luciérnagas. La deuda era con ellos. Hostia. ¿Qué? ¡Cabrones! Mira. Los Luciérnagas... Es que todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? ¡Venga! ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estúpida. Dios. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira, busquemos a un luciérnaga. No uh -huh. tendréis que ir muy lejos. Tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? <risa> Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero... No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. <risa> ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Cartillas... Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí, ya Vamos Hay que salir de aquí Por aquí, conozco vale. un de seguir de... Ideal, pues vamos a llegar hasta las armas. Yo creo, no. sí, hasta ahí, hoy hasta ahí. A ver, vamos a seguir. Hostia. Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que Va. queda de él. ¿Por Va. qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Vale, esto no va a valer para luego para las armas. Dice, una daga es un arma sigilosa que te permite acabar con los enemigos más rápidamente sin hacer tanto ruido como estrangularlos. Como estrangularlos, acércate. Vale, triángulo. Son limitado. Se rompen, claro. Por, esto, por eso necesitamos esto. Joel, ayúdame con esto. Vale, vale, vale. Eh, ¿qué tal estás? Sobreviviré. Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Ok, vamos. Hay que llegar a esa puerta. No, no, no, no, no, ¡Cha, cha! ¡Cha! ¡Cha! corre. ¡Cha! Corre, corre. Oye, hay un montón. Sal, retagado. Ahora, ¿qué hay que hacer? <coughs> pues chiquín. Burren. Adiós, amigo. Mí. Vayamos, Marlene. Habrá más soldados por el camino. Tienes razón. Sigamos. Ya queda poco. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo conseguí. El lugar está justo ahí. Si alguien sale al exterior sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré A ver, a ver. Yo quiero ver eso, a ver. Creo que esto va a molar A ver Joel, ayúdame con esto. Oh, vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Esta es Ellie. Reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Es Ellie, qué guay. ¿Qué ha pasado? Creo, creo ¿Qué? que es Ellie. ¿El creo. He conseguido ayuda. ¿Es Ellie? Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo uh, Sara. No Eli. vamos a tener otra oportunidad La sacamos a ella Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved y las armas son vuestras <risa> Genial. El doble de lo que me vendió Como mola. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide hey, No creo ¿Y que una sea ir que... con él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara tu grupo para militar También te dejó a ti era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía, Joel Marlene. Basta de cháchara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú no te alejes Vamos Oh, ¿eh? qué chiquitita, Eli. Uh, he oído el tiroteo, pero. ¿Qué ha pasado? Luciana, a nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional. Oh, voy con ella solo. Anda. Es un generador, creo. Ya que no se puede entrar. Como cruza. A me da que ahora es cuando me adentro el bosque. No sé por qué me da. Aquí abajo. ahí arriba eso nos llevará al túnel norte cómo vamos a llegar hasta ahí dame un segundo túnel norte Vamos, Eli. Ay, ya no monta, por nada. Ah, vale. Dijo, no, no sube. A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. ¿Entonces qué hay entre Marlene y eh, tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo hmm. Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Bien Hecho, ¿qué haces? Pasar el rato. Bueno, y entonces, ¿qué hago yo? Seguro que te las ingenieras. <ríe> Tienes roto el reloj. Mm. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí. Nunca había estado tan cerca del exterior. ¡Qué oscuro está! No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer, Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres, si no hay otra cosa, tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Genial, vamos, un generador. En la entrega. Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Ele, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separe. ¿El, ¿Sí? el mapa? Vale. Okay. Vamos. Vale, por aquí, eso que no veía, ya está. Sube y mira si está despegado. Un momento, hay una patrulla más adelante. Vale, ya pasó, subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Hagen, ja, bueno. estoy en el exterior de verdad. pueden ser las armas no eso es un eso es un también debo antes Manéalos, yo aviso. De acuerdo. Las manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte. De... Cállate. Estoy alto de esta mierda. Uh -huh. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Hostia. L. ¿Se engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No, todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. ¡Tiene tres semanas! ¡Lo juro! ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trajo. Mierda. Tres. Oh. Corre. Corre. Vamos. Venga. Venga. Ya. Yeah. Oh, Tengo dos uniformados muertos. Cuando te dé la señal. Corre. Señal, corre. Ya está. Ya. Corre. Vamos, vamos. ¡Ah! Cuidado con las luces. que correr otra vez. ¿Lista? Claro. ¿Dónde están? Por todas partes. Soldados, por allí. Los veo, los veo. Me habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. Seguro que vinieron por ahí. Claro, no dejéis que os vea. ...pasando canutas en...